Agradecerle por la gentileza que tiene en su apretada agenda, ¿no es cierto? Ella viene por unas horitas aquí a la Ciudad de La Paz y bueno, ha dispuesto unos minutos para compartirlos con nuestra audiencia. Le agradecemos otra vez. Ana Lucia Reis. Eh, el, el primer tema, ¿no? Es Ana Lucia, ¿no? Porque todos me corrigen, me dicen, no, no es Ana Lucia, es Ana Lucía. ¿No? A Ana ver, aclaremos. Lucia. Ana Lucia Reis. Lucia. Lucia. Sí. Correcto. Alcaldesa de Cobija, ¿sí? En el departamento de Pando. De Pando. Exactamente. Bienvenida otra vez. Eh, estás en tu casa, Ana Lucia. Un eh, poquito los pormenores de lo que pasó ayer. Eh, hubo un intento de hacer una reunión previa, ¿no? A la del presidente, donde se iban a encontrar solamente los alcaldes. ¿Se hizo esa reunión finalmente? Se hizo, se hizo. ¿Y cuál era el ánimo de esa reunión? Muy buena, siempre todo muy positivo. ¿no? que vamos a plantearle al presidente tales temas. Y bueno, todos estábamos sintiéndonos bastante seguros de que van a ser aceptados, ¿no? Correcto. Hablábamos sobre la presión que hay dentro de nuestros municipios, principalmente el caso de Santa Cruz y Cochabamba, donde hay una presión bastante, bastante fuerte, ¿no? Y bueno, todos los puntos que hemos tocado, la verdad que el presidente nos los ha escuchado con toda la paciencia pero, pero y antes, aceptado. Antes de ir a la reunión con el presidente, yo quisiera quedarme un ratito en la, en la primera ah, ya, reunión que alcaldes. tuvieron para preguntarte si eh, eventualmente allí hicieron un consenso y dijeron, bueno, vamos a tomar una posición uniforme, todos juntos, vamos a ir a pedir esto. ¿sí? ¿Hubo eso, ese consenso? Hubo, o no? un, hubo una reunión de consenso. ¿Y qué acordaron en ese momento entre los alcaldes en esa primera reunión? Bueno, la verdad es que nuestra reunión en sí no era para tocar el tema del censo. Ya. Nuestra reunión estaba ya solicitada desde mayo. Hemos quedado de reunirnos con el presidente cada seis meses, por lo menos, ¿no? Entonces ya habían pasado ocho meses, solicitamos una reunión y donde le íbamos a dar continuidad a nuestra primera agenda y también nuevos temas. Así que eh, consolidamos bien nuestro, nuestra posición y también se tocó el caso censo. Bueno,. ¿Cómo vamos a tocar este tema? Entonces, en realidad, en realidad, también fue uno de los puntos principales donde el presidente y los técnicos nos explican, ¿no?, cuál es la situación, cuál es la realidad. Nosotros también les explicamos sobre lo que nos pide nuestra población, ¿no?, y eh, de ahí es que llegamos ya a nuevos acuerdos también con el presidente. Pero en la reunión previa sí, todos hemos tenido la posibilidad de, de aportar ¿no? y de, de preparar una agenda para hacerle la entrega al presidente. Correcto. En ese en ese contexto, la posición de la alcaldesa de cobija ¿cuál fue respecto al tema de la fecha de realización del censo? ¿Ustedes tenían una iniciativa de decir que se haga en tal fecha o, o no fueron con ese espíritu? Yo creo que prácticamente todos estábamos con ese espíritu. No, bueno, presidente, queremos el censo lo más rápido posible. Pero por eso es bueno justamente las reuniones, porque cuando nosotros a veces salimos, hablamos por presión también de lo que piden la población, ¿no? Eh, justamente es necesario estas reuniones, porque a través de las reuniones conocemos la realidad el ¿Por qué no se dio el censo este año? Bueno, todos sabemos que era imposible ¿no? debido a la falta de equipamiento, etcétera. Y ahora el próximo año, ¿por qué eh, lo queremos el próximo año? Está bien, pero primero lo trabajaremos técnicamente a la cabeza del INE, todos los municipios, la universidad, etcétera, Tendremos todos nuestros técnicos trabajando con esta comisión en cada departamento para ver, ok, Cobija está libre, Pando está ya... Eh, preparado para el censo. Cochabamba está, La Paz está con todos los requerimientos. Una vez que estemos ya con todo listo, saneado nuestros municipios, entonces podemos decir ok, estamos listos y se marca fecha. De acuerdo. Entonces hemos quedado sin fecha, porque no podemos también ser irresponsables de decir estoy listo, sino que tenemos problemas de delimitaciones, ¿no? los problemas de la, la de cartográficos, etcétera. Entonces tenemos que estar seguros de que todo está bien, pero con una, un informe técnico. Y lo que también se ha hablado bastante ayer fue de lo que no puede politizar este tema. La población no puede ya eh, seguir siendo perjudicada como a veces es justamente porque un tema se politiza. No, no podemos nosotros eh, estar insistiendo en algo que realmente necesitamos una información técnica. Entonces me pareció muy bien. Eh, no hay fecha por en cuanto hasta que cada departamento diga sí. Aquí estamos todos preparados. Correcto. Eh, dos conceptos yo creo que han sido claros ayer, ¿no es cierto? Y que han salido de esta reunión eh, con el presidente y los alcaldes y alcaldesas. Y es eh, uno de ellos es justamente despoliticemos el censo, saquémosle toda esa, esa carga, ¿no es cierto? Que hace que a veces de pronto se precipiten decisiones y no sean las más adecuadas. Entonces eh, hubo consenso respecto a que hay Evidentemente un intento de politizarlo. Hay algunos que han dado esa, esa, esa, esa imagen de estar politizando. ¿O no se habló de ese tema ya en la reunión? ¿Cómo es que surge el tema de la politización? ¿Quién lo propuso? Sale en realidad debido a los se, los problemitas que ocurrieron en Cochabamba antes de ayer, si no me equivoco, ¿no? El día de ayer también con las reuniones que hubieron. Tal vez maltrato eh, mal que hubieron en el aeropuerto de Cochabamba, algunas personas. Entonces, de ahí sale el tema. Y, de, y, de, y hablando justamente por qué no se lleva el censo de inmediato, es donde sale también el tema de que no podemos politizar. Al politizar esta situación, realmente nos, nos vamos a ver afectados todos, porque esto es un tema muy, pero muy técnico y muy serio, que todos los bolivianos queremos un censo que sea realmente correcto, Exacto, ¿no? Correcto, cuando el presidente propuso que no se politice, los alcaldes estuvieron de acuerdo y dijeron, sí, vamos. Fue una propuesta así mixta. Ya. En realidad en la charla ya fue saliendo el tema, ¿no? Y, y lo bueno fue que una reunión muy tranquila, bastante tiempo nos hará el presidente. No fue una reunión de cada uno tuvimos una, una oportunidad de hablar y ahí acabó, no, era una charla entre todos. Yo hablé unas cuatro o cinco veces, cada alcalde las veces que era necesario. Era como una charla realmente de personas que queremos lo mejor para nuestro, nuestro, nuestro país. no presidente ha sido muy atento. Realmente, yo misma tuve una, tengo una anécdota del día de ayer. Ajá. Me puse mal por la altura, se me bajó la presión así, ¡rum! que. No podía más ni moverme ese rato, el presidente le llamó médico ese ratito y me invitó a una copa de vino. La verdad que después la copa de vino ya subió la presión y me sentí bien. Entonces, muy gentil de su parte, muy atento, ¿no? Eso realmente también te hace sentir bien en una reunión como esta. Y también comentando, ¿no? Sobre cada municipio, bueno, los proyectos que ustedes van a presentar. Eh, al día de ayer, la verdad que todos los municipios han presentado el proyecto del mercado, eh, del mercado el grande mercado que es del, del, del productor al consumidor, ¿no? y otros proyectos más, nuevos tipos de programas. Hay el interés de poder coordinar con los municipios y apoyarnos en la situación tan crítica en la que vivimos todos. El caso de cobija es realmente crítico. Ahorita lo, lo vamos a conversar lo vamos un a poquito conversar. más en detalle. Decía, dos conceptos ayer eh, salieron, diríamos, emergieron de esta reunión. El, el número uno, el despolitizar el censo, y el segundo, socializar. ¿No? Ese fue el segundo sí. concepto. ¿Cómo surge esto? ¿Cuál es la idea ¿Y, y, y sobre qué ejes va a girar esa socialización? Justamente creando esta, esta comisión técnica a la cabeza del INE donde nos permite nosotros como municipio tendremos nuestro equipo técnico. También entran universidades, entra gobernación, entran otras instituciones más, pero ya a nosotros nos da una seguridad cuando podemos tener nuestros propios técnicos también trabajando con, con la comisión del INE. ¿no? De ahí justamente vienen todos estos temas. Como le digo en conjunto, no fue una propuesta que dijo el presidente, que dijeron los alcaldes, en la charla se va desarrollando, donde todos llegamos a lo mismo. no Es verdad, esta situación es muy seria y la tenemos nosotros que llevar adelante informando a nuestro pueblo lo, lo que es la realidad, la verdad, para que en ningún momento se malinterpre malinterprete y por una presión en realidad... No logremos lo que todos esperamos, ¿no? De acuerdo. Eh, en ese afán de socializar se ha anunciado que los primeros días de agosto, es decir, ya la próxima semana, se va a publicar un cronograma, ¿verdad? Eh, donde eh, se va a establecer justamente cuáles van a ser las ciudades que se van a visitar con una fecha, etcétera. ¿Se ha fijado un plazo para, para la realización de este primer momento? Diríamos, ¿cuántas ciudades va a ir, a cuántas ciudades va a ir esta comisión? ¿Cuál es más o menos el plan? ¿O no está todavía claro ese a tema? A todas las capitales. Capitales. A todas las capitales. Eh, también Santa Cruz ha solicitado en ser el, la primera, el primer lugar donde se inicie ¿no? con este trabajo. Y eso está también en nuestras manos. Ya depende, en realidad lo que hizo el presidente fue compartir responsabilidad ahora. Ok, ustedes quieren ser parte de esto, ahora tienen una responsabilidad. Ustedes tienen que poner sus técnicos, ustedes tienen que dar seguimiento y ustedes son los que tienen que salir a dar respuesta también. Correcto. ¿Qué se va a socializar en este primer momento? En este primer momento la verdad es conocer en, en qué estado está el, el avance del INE, ¿no? cuáles son sus dificultades que tiene y sobre eso ir sabiendo más o menos hasta cuándo podríamos estar preparados para un censo. Correcto. Eh, el tema de la fecha, ¿no? Que es, era la ansiedad. Yo notaba anoche los, los periodistas que preguntaban, ¿y cuándo es? ¿Va a ser este año? ¿Va a ser el próximo? ¿Y qué pasa? No sé qué. Claro, obviamente pareciera que todo gira en torno a que sea el 23 o el 24, eh, cuando en realidad aquí de lo que se está tratando de hacer es, en principio, analizaremos bien y después veremos. No no pongamos el primero delante el carro y de atrás el burro, ¿no es cierto? Pongamos claro. las cosas en orden. Entiendo que ha sido más o menos ese el sentido. Eh, ¿Hubo alguna autoridad que planteó, sin mencionar cuál, que insistió con el tema de la fecha, es decir, tiene que ser el 23 y no el 24, o esto, o lo otro? Oh, ¿Se habló no? de ese tema con el presidente? Se habló, pero una vez que tenemos un informe y donde el presidente dice, yo no tengo problema en la fecha, si realmente logramos lo que es necesario, que todos estemos preparados. La fecha ya la pondremos. Es, es irrelevante. Claro, lógico. Pero no podemos ser irresponsables de ahorita dar una fecha sabiendo que hay una situación complicada, ¿no? Entonces, trabajaremos todos, responsabilidad compartida, y informaremos pronto a toda la población sobre las fechas, ¿no? Pero ahorita lo menos importante en este momento es la fecha, porque marcar una fecha es fácil. Pero, ¿y qué pasa si marcamos una fecha y realmente no estamos. ...preparados para llevar adelante el censo. Y lo que, lo que hemos visto ayer es que no estamos preparados. Todos están con dificultades. Entonces, seamos muy serios en esto... ...y eh, llevemos adelante un censo que realmente refleje la realidad del país. Correcto. Eh, respecto a esta reunión de ayer, una, una última pregunta, quizás una última reflexión. Eh, recuerdo que en la explicación que brindaba el presidente Luis Arce... ...de los motivos por los cuales se había decidido postergar la realización del censo era, entre otras cosas, y aludía particularmente a Pando, el tema de la gente que no necesariamente está en su lugar de residencia en ese tiempo, sino es gente que va por la zafra, por la castaña, por alguna actividad comercial, etcétera, se mueve de su lugar. Entonces, de pronto tomar una foto en ese momento, hacer un censo en ese momento, eh, incluso podría hasta representarle un elemento adverso a, al propio Pando, al propio Cobija, en el caso del municipio, eh, de no tener exactamente la, la foto real de ese momento. Eh, esto, esto se ha conversado, me imagino, ayer y se Seguramente es parte de las inquietudes suyas, eh, alcaldesa. Claro que sí, el caso de Pando, la época de la zafra, bueno, un 50, 60% de la población se, puede, se va al campo. Y la gente del Beni también se viene a Pando, porque la zafra en realidad es en Pando, ¿no? Ya lo procesan en Beni. Entonces, va, iba a quedar realmente una confusión grande para ambos, ¿no? El caso de Cobija, hemos sufrido ya en el último censo, porque un 30% también de la población tiene, vive en la comunidad, vive en la ciudad, pero también es comunario. Entonces, a la hora del, del censo, 35% más o menos de la población ha disminuido justamente debido a la situación de que la gente que vive en la ciudad también vive en las comunidades. ¿no? Bien. Eh, no sé si hay algún temita que se me fue, que quizás eh, quisieras compartirlo con la audiencia de lo que fue el encuentro de ayer. ...para redondear este tema sí. y hablar un poquito de cobija, ...me interesa que nos cuentes un poco cómo está tu, tu municipio... Eh, ...para cerrar este tema con el presidente. Lo de ayer, nuevamente, repetirle a toda la población... ...yo creo que es importante esta reunión... ...nunca se había dado antes... ...de que sea una reunión más periódica... ...esto transmite también a la población una seguridad... ¿no? ...la relación del, del gobierno nacional con sus autoridades locales... no? ...eso es muy importante independientemente del tema político, yo creo que ahora todos necesitamos hacer gestión, nuestro pueblo nos pide, realmente no hay mucha demanda. Entonces eso es muy importante, fue muy fue muy positivo y bueno, esperemos de que todo vaya realmente bien y que muy pronto estemos siendo censados. ¿Seguro? ¿Hay una fecha prevista para un próximo encuentro con el presidente para dar continuidad a esta reunión? Para las reuniones técnicas tenemos en los próximos días, vamos a tener reuniones con ministros, etcétera, Y con el presidente a la hora que sea necesario, pero hemos quedado que cada seis meses por lo menos vamos a tener una reunión. Correcto. Esta mañana ya para cerrar, ahora sí, esta mañana compartíamos con mi compañero Diego Montaño aquí en el equipo de prensa la inquietud respecto de lo que se pueda llegar a definir en ciertos ámbitos. Por ejemplo, se anunciaba que hoy aparentemente en Santa Cruz había una reunión en la que van a determinar qué medidas van a asumir después del paro cívico que hicieron al inicio de la semana, en fin. Eh, daría la sensación de que esas medidas ya van quedando un poco a contrapelo de, las, de los acuerdos que se han logrado, a contrapelo de estas decisiones importantes ayer. O, o, o no sé cuál es su lectura, Ana Lucia. Bueno, el tema de Santa Cruz es que siempre toman sus posiciones bastante eh, estrictas, radicales. no. Esperamos que realmente puedan dar la oportunidad a que trabajemos con lo que son la, la comisión técnica de cada departamento del país. ¿no? Entonces eso de ahí es importante tener un poquito de paciencia y esperamos que Santa Cruz realmente en este momento tome la decisión de aguardar este trabajo de la comisión técnica. Muy bien. Eh, aprovechando la presencia, obviamente no quisiéramos dejar pasar la oportunidad. ¿Cómo está Cobija? Una sea bellísima, por cierto. Me encanta Cobija. Fui varias veces en ocasión de las efemérides de, de, del departamento. Y la verdad es que extraño mucho, ¿no? Hace un par de años que ya no voy por allá. Eh, ¿Cómo está Cobija? ¿Qué dice? ¿Cómo la ve su, su alcaldesa? ¿Cómo podría estar? ¿Cómo quisiera que está? ¿Cómo la sueña a su Cobija? Oh, mi bella Cobija. Primero, gringo, te esperamos nuevamente. <risa> Muchas gracias. Vamos a coordinar para que vengan los próximos días a sudar un poco. <risa> eh, cobija es linda. Está... Estamos trabajando cada día en ella. Eh, como siempre decimos, no tenemos recursos para inversión, pero con pequeños proyectos, ¿no? Pequeños proyectos que más bien hace con que hoy en día, por la falta de recursos, trabajemos de una manera más unida, que los trabajos sean compartidos con los vecinos, no entre toda, también coordinación entre todas las instituciones. COVID está yendo bien, pero con la esperanza de que mejore la situación económica. ¿No? como le digo, no tenemos en realidad dice un modificatorio, pero qué vamos a modificar si no hay recursos, ¿no? El POA, no, pero qué POA, no hay recursos, no hay cómo invertir ahorita, no hay para invertir, pero estamos trabajando. Hay programas del gobierno nacional en los cuales estamos trabajando hay programas con la cooperación internacional como estamos trabajando con apoyo con los cooperantes que hacen parte también de los programas a nivel nacional, ¿no? entonces de esa manera hay pequeños, en pequeñas inversiones, a veces hasta con 20 mil bolivianos acabas haciendo un pequeño proyecto que causa un impacto ¿no? o construimos un parque junto con los vecinos que causa un impacto que la inversión es en conjunto entre todos con los materiales que ya no utilizamos, entonces cobija está linda eh, nuevamente le digo con toda la esperanza que mejoren las condiciones y yo siempre muy agradecida con mi pueblo por todo su apoyo, por su comprensión que tiene, su cariño no y nuevamente repetirte te esperamos, queremos que Muchísimo, vayas a conocer a ver nuevamente cobije. No, por favor será un placer, una alegría enorme eh, volviendo al tema, ayer entiendo el presidente les hizo un anuncio respecto de un refuerzo que van a tener no en sus presupuestos, en sus, eh, en sus, en sus arcas diríamos. Sí, ¿no? justamente a partir de septiembre Vamos a mejorar ya nuestra, va a ir mejorando lentamente, pero va a ir mejorando lo que nos va a dar la, la posibilidad justamente de mejorar ya las, las pequeñas inversiones dentro de nuestro municipio. Pero un temita también que quiero cambiar aquí hablando de cobija gringo sí. y cuando te digo te invito y vení, quiero que veas las bondades que nos da la naturaleza. Las bondades que hoy en día está empezando a ser más conocidas dentro del país. Eh, productos que somos mayores importadores del mundo y que Bolivia no lo conoce prácticamente, la castaña. El azaí un producto que se consume en el mundo ¿no? y hoy en día ya se empieza a consumir también dentro de Bolivia en estos últimos años. Me he dedicado, hace ocho años que me dedico a promocionar estos productos y que nos generan. Pues la, la castaña te genera más de 60 mil empleos al año, ¿no? a Beni, Pando, a todos los que están ahí y, la, y los ingresos son para el país. Y en el caso del azaí, ya estamos en este momento se está generando en Pando más de 5 mil empleos. Entonces son proyectos que realmente eh, tienen mucho importancia. Y que el presidente también tiene un compromiso ¿no? de eh, apoyar a que todos estos recursos naturales realmente hagan parte del día a día de la vida de todos los bolivianos, ya que son productos de muy, muy buenos para lo que es la salud generan empleo y conservan el bosque. Seguro que sí, es realmente es una linda iniciativa. Conocemos algunos detalles de eso eh, que tiene que ver con el azaí y como dice Ana Lucia, evidentemente se está divulgando cada vez más, han aparecido incluso emprendimientos que llevan el nombre del azaí, ¿no? sí. una, un fenómeno que hace unos cinco o seis años prácticamente no existía. Hace un mérito tuyo que has estado concentrada, ¿no es cierto?, en... Concentrada. en pero no solo el azaí, sino otros frutos, ¿verdad? Otros eh, frutos. frutos tropicales que se llaman. ¿no? Ayer ah, el presidente más bien me lo recalcó, me riquísimo el helado de palma real me dice me sorprendió que no se olvidó el nombre y palma sí real. palma real le estuve en cobija hace dos días atrás no le dije, prueba este helado de palma real es un fruto también de la selva que nadie lo aprovecha hoy en día el Perú por ejemplo lo llama aguaje aguajina lo utiliza muchísimo porque también tiene muchas propiedades buenas para la salud ¿no? y el caso de Bolivia no lo utilizamos y tenemos en cantidad así que ahora también vamos a empezar a promocionar este producto y la verdad es que me siento contenta de ser oídas ¿no? cuando hablamos de todos estos proyectos y, y que realmente lo tome, se lo tomen en serio y donde se demuestra la, can la cantidad de empleo que va generando. Pero nuevamente yo repito lo importante. Nosotros dependemos mucho de la naturaleza, de la Amazonía, uno de los bosques más importantes del planeta. no Entonces, la única manera de conservar estos bosques es cuando le das valor agregado a todos sus productos. ¿no? Seguro que sí. Ana Lucia, ha sido un placer enorme volver a encontrar, encontrarnos contigo. Eh, poder charlar un ratito, que nos cuentes de la reunión de ayer, pero sobre todo que nos cuentes de Cobija. Invítalos todos todos los paseños, todos los que nos están viendo en diferentes puntos del país, que se hagan una escapadita, realmente es una oportunidad muy bella de, de disfrutar de gente buenísima, la gente súper amorosa, la verdad es que uno se siente como en casa, eh, se come rico, hay unos, unos, unos jugos, unos helados deliciosísimos que no los van a comer en ningún otro sí. lado, creo yo, así que bueno, hay muchísimas sobradas razones para hacerse una escapadita allá a Cobija, ¿no? hay infraestructura hotelera, no es que no, es que no la hay, Ay. así que están todos invitados y hay ya más allá tienes la certeza de que vas a un clima donde generalmente hace calor, ¿no? Es muy, muy raro que haga frío allá, así que a lo seguro, ¿no es cierto? Para no fallar, te vas a cobija y la vas a pasar muy bien, ¿no? Lo invitamos a todos a que vengan con sus shorts, sus chinelitas, porque allá hace calor, ¿no? a disfrutar realmente de esta, este lindo departamento, en realidad, Pando, cobija la capital, con gente muy amable, que los recibimos siempre a todos con brazos abiertos, insistimos a que prueben todo lo que hay en la región, como decía Gringo, hay comidas muy ricas, lo, todos los frutos de la Amazonía transformados en helados, en refrescos, que son muy ricos, ¿no? Y también eh, una ciudad interesante porque, hay tres ciudades, Tacobija, Tepitaciolanda y está brasileña. Tal cual. En realidad ni cuenta te das cuando sale una ciudad a la otra, solo cuando ya ves los letreros, cuenta? ¿no? Claro. Y esa relación que existe, los brasileros acá en Bolivia, los bolivianos allá, vamos al súper, ellos vienen a las tiendas acá, en los restaurantes vemos... Eh, lo, los restaurantes de Bolivia, la mitad brasileña, la mitad boliviana, es lo mismo en el otro lado, y las fiestas es igual. Entonces, una sola familia de tres ciudades, ¿no? que también trabajamos junto con los alcaldes, ¿No? muchos de los proyectitos que eh, llevamos adelante. Es coordinado entre los tres alcaldes, lo, lo que es turismo. El otro día, por ejemplo, que hemos recuperado las gradas que bajan del río al río. para Antiguamente se cruzaba el río en Catrallas ¿no? y eso se perdió. Pero las gradas que son más de 100 años que tiene, el otro día se la recuperó y la de Brasil al mismo tiempo. Los dos andábamos haciendo el mismo trabajo y de ahí ya nos encontramos en los barcos en medio del río entre los qué alcaldes. ¿no? Recuperando nuestra cultura, todo lo que es nuestro. ¿no? Entonces es un trabajo muy bonito de ver esa unidad entre todos. Entonces eso es muy interesante también para todos ustedes que vengan a visitar, de estar en Bolivia, pero en menos de un minuto también estar en otro país. ¿no? Bienvenidos Bienvenidos todos. Muchas gracias. Ana Lucia Reis, que es la alcaldesa de Cobija, estuvo participando esta mañana junto a nosotros. Eh, buen retorno. Y sabes, aquí es tu casa, las veces que quieras será un placer. Y cualquier reto nos caemos por allá. Pierde cuidado. ¿sí? Vamos a coordinar esa vamos avenida? a coordinar, seguro que sí. Nos vamos a ir a la pausa y lo vamos a hacer obviamente con imágenes de cobija. Ponle música de. música de, de, de, de, de A ver si la achuntamos con la música. Esta es música de cobija, Ana Lucia. ¿Sí? Es música de cobija. Es música de cobija. Ahí está. Mira son, qué lindo. Son imágenes amigo. de cobija. Sí. Mira. Ah, Buenísimo. Es un dron que está volando ahí. ¿Este, ¿este es el acre o qué, qué sería? Sí, el acre sería ese de ahí. ahí está, ahí está, ahí está. Ay, mira. Ahí, está. Ahí está. es la casa de la interculturalidad. Ya. En el centro de cobija. Qué bonito. Bonito, ¿no? Lino, lindo. Buenísimo. Más bien trajimos unas galletitas de castaña. Sí. Las van a tener que compartir. Pero el... por favor no se las muestren a Pastén porque él todo lo que es castaña, no nueces anda comiendo pero como loco. <risa> Los ¿Sí? dos ahí, sí. ahí está. Ahí, ahí, a ver, las vamos a mostrar. Trae, las trae. Las vamos a mostrar. Y ¿Esto qué es? Es ¿Y las mermeladas? ¿Y las y las mermeladas, no, que no se olvide las mermeladas. Sí. Es producción de proyectos impulsados Proyecto, por el municipio. Sí, en realidad son proyectos de asociaciones, ¿no? Uh -huh. eh, de mujeres que hoy en día el municipio también firma convenios y les damos las condiciones. Tenemos una empresa de alimentos donde ellas la utilizan. Qué bueno. ¿no? firmamos convenios con dos pequeños productores, que todo lo que se produce también en pequeña escala le damos nosotros al mercado seguro para el desayuno escolar. ¡Qué bueno! ¡Qué sí, interesante! Y el desayuno escolar justamente con productos que son de la región. ¿no? Y andamos eh, firmando convenios con alcaldes, eh, Tarija va a consumir la galleta de castaña, Qué maravilla, qué maravilla. Estas es son las galletitas de castaña, elaboradas por mujeres Venga, tiene que de la Amazonía. Esto, esto, este es un canal de televisión de cobija ahora, ¿sí? Así nos Así, así, no vamos a, así <ríe> le vamos a meter con todo. Venga, del bailongo, ¿qué tapeque dice acá? La Amazonía contigo. ¿Tapeque sería eh, como, qué sería para nosotros los, es, los normalmente collas? Es lo que nos llevamos, el, sí. que nos llevamos ¿Qué? para ¿Qué? comer en la hora del viaje. Sí, o sea, no, el tapeque, sí. claro. La vianda, ¿no? La, la vianda, vianda la eso vianda, es el la, café, vianda. La, la vianda, ahí está, la vianda, ¿no? Mira, ahí está ¿Podemos abrir? Puede, por sí, favor, ábralo abrir, aquí lo vamos a abrir pero Hay que vamos romperlo aquí al lado y... Hay que, ah, aquí. perdón y Uy, oye, abras. pero esto es serio Sí No, no es así nomás, mira Y, eso y tiene que no un está zipper con, acá, ¿no? No está con sus etiquetas Uy, originales no puedo sí. creer lo que tengo acá Venite a ver aquí, vení conmigo, vení conmigo Mira esta maravilla Ah, no, ahí, ahí, ahí, Si no, ahí sí, nomás, ahí nomás Galletita, galletanga, sería esto. El Mira. El ah, amigo, ¿ah? Y esto es almendra. Almendra. Y la es de harina de almendra y almendra encima decorando. Qué delicia. Sí. Huele riquísimo. Qué maravilla. Y, ¿Y este esto? proyecto genera también mucho empleo. Ya. Porque este producto va al desayuno escolar. Esto va al desayuno va escolar. Al desayuno Los escolar? niños allá están en el, están el desayuno no comen esto. Sí, una claro. vez por semana. Pero qué bien. Sí. Eso está muy bueno. Y hay una mermelada más. Y esta es mermelada sí. de Copoazú. Copoazú. Y esa es la notita de las SOS Mujeres Pando. Ajá. Asociación de Mujeres. Ah, está buenísimo. Cop copoazú. Copoazú. ¿Qué es el Copoazú? Copoazú es una fruta que es familia del cacao. Mira. Sienta el. El olor, qué cosa más rica delicioso. Es delicioso. Yo he probado refresco de copo azul. Riquísimo, ¿no? Pero no no mermelada. Le va a encantar. Y así hace... que se las voy a dejar estas mermeladas. Bueno, much... que... las galletas Prueben. pastén se las va a agarrar, yo estoy seguro porque <risa> cada uno agarra lo que le hace falta, ¿no? Así que bueno, espero que las disfrute. Hay dos paquetitos, infelizmente Anda, lo, el ahí no, no, se me quedó ayer ya tá, todo tá, en la Está buenísimo, ¿no? Muchísimas gracias. Nos, nos pareció oportuno hacerlo. Este es un emprendimiento del municipio, ¿no es cierto? A veces de mujeres no hay... con apoyo también del municipio. A veces no, no hay plata, pero hay ideas. ¿Hay Ideas. Hay pilas, hay fuerza para, para ir adelante ¿no? Idea es... es lo que yo más tengo <risa> Estamos con muchos proyectos Siempre trabajando, apoyando Todos estos son proyectos que vienen también ya de varios años ¿no? Estos productos ya tienen su Y ¿no? Ya pronto estarán en el mercado nacional Qué bueno. Y estos productos Qué bueno. van a llegar ahora a la Fexpo Bolivia en Washington Ah, en Washington, en Washington. Mira, mira, El mira. día 5, 6, 7 estarán en, en Washington en la Fexpo Bolivia Correcto Aquí le están alcanzando otra. ¿Qué es esta? Ah, este azaí se está yendo ahorita de muestra a una empresa. Esto es azaí? Ese es azaí. ¿Y qué es esto? ¿Para qué sirve esto? A ver. Omega 3, omega 6, ya. omega 9, el mejor antioxidante que existe. ¿Y qué Así haces que, con esto, Pedro? ¿Cómo lo consumes, por Lo ejemplo? bates en la. lo bates con agua o con leche o con. Eso es un refresco. Ajá, o lo comes puro. Yo, Así por, puro. yo, por ejemplo, lo como le pico guineo y me lo como puro con guineo. Le voy a mandar, todo esto le vamos a estar Mira, mandando. Qué maravilla. Pero esto se va, ¿esto se va a dónde? A una empresa ahora para una muestra. ¿En el exterior? No, se aquí, aquí. ¿Aquí? Ajá. Esto es un producto, todos con Senasac, todos con la liber Autorizaciones liberación. Autorizaciones sanitarias. Etcétera. Todos, todos, todos. Qué bueno, ¿Ya? excelente. Como le digo, ayer lo que vino para a lo rápido, estos están sin su etiquetas originales, este también y esto se va, como le digo, a una empresa para hacer pruebas qué bien. La Paz va a consumir hasta ahí los estudiantes Qué bueno, excelente, sí. qué buena noticia sí. Muy buena noticia y, Ana y Tarija va a consumir las galletas de castaña y estoy segura que así vamos a llegar vamos a firmar convenios con el Alto vamos a firmar convenios con todas las capitales para que nuestros productos pues se expandan y garanticen la conservación de la Amazonía ¿Quién, y dijo, y ¿quién, dijo, que no puede? ¿Quién dijo que no se puede? <risa> sí, sí las, la galleta, ¿Qué hago? ¿qué hago? ¿Quieren mostrarla? Sí, se están antojando, se están haciendo sufrir a la gente. Y aquí, por ejemplo, en La Paz, si yo quiero comprarme estas galletas, ¿no? Hay ahorita. Y ahorita. Ya se va a poner un, un punto, ¿Sí? justamente ya. en coordinación también con la alcaldía y todo más. Ya, buenísimo, mira. Y este es el paquete, para que no te confundas. Otra razón más para ir a cobija por ahora, ¿sí? Comprarte, tráete unas galletas. ¿Qué? Qué fragancia más deliciosa que tiene esta galleta. Sí. Dios mío. Me está diciendo, cómeme, cómeme, me está gritando. De una vez. Sí, ahorita, ahorita le vamos a poner. Ana <ríe> Andalucía, qué gusto. Gusto mío, gringo. De no, verdad, muchas lo gracias lo por todo. Muchos éxitos. Muchas Todo gracias. nuestro cariño a Cobija. Gracias. Todo lo mejor. Le esperamos pronto. A claro Cobija. que sí. Va a ser un placer. Sí. Muchísimas gracias. 8:57. Tres minutos nos separan de las nueve. Tuvimos el enorme placer de tener esta entrevista tan dulce, ¿no? Con una alcaldesa tan dulce y con unos productos tan dulces como los que les hemos presentado. Ya sabe, hágase una escapadita a Cobija. Va a ver, no se va a arrepentir. Va a disfrutar de un clima maravilloso, de gente maravillosa. Lo van a hacer sentir como nunca, ¿sí? Aproveche. Disfrútelo. Siga mi consejo. Vamos a la pausa. ¿Sí? Tenemos imágenes de Cobija. Musiquita de Cobija. Vamos a cumplir lo prometido y venimos enseguida con más información. Aguárdenos.